Hola amigos, bienvenidos al canal de costura paso a paso hoy estaremos realizando un bello vestido para bebé o para una niña de 9 a 12 meses, acá están las medidas acá tenemos medida de hombro, para una niña que tenga de hombro 20 centímetros buscamos la cinta, ubicamos el hombro, la espalda de la niña, 20 centímetros la altura de la pinza es de 10 centímetros por ahí mismo, por esa misma línea, marcamos el ancho de pecho Acá lo tenemos, 50 centímetros y el talle delantero del punto principal hacia abajo, marcamos 19 centímetros. La cintura igual que el pecho. Acá tenemos el patrón básico de la niña, el cual vamos a realizar una modificación para el vestido que tenemos para hoy. A partir del punto 6 hacia abajo vamos a bajar 3 centímetros, anota, sigue nuestro paso, 3 centímetros exactos. Luego de bajar estos 3 centímetros, vamos a bajar del hombro hacia abajo 4 centímetros. Y vamos a marcar un punto. Del punto que tenemos en la parte inferior, que marcamos con el 19, vamos a subir 3 centímetros. Vamos a trazar las líneas. De esta manera. De acá bajamos 4 y vamos a hacer, uniéndolo con el patrón que tenemos de base, una línea recta, una línea horizontal, y la vamos a unir con el punto que bajamos, así, del escote más pronunciado. Acá vamos a unir una línea horizontal, así, y ya tenemos el modelo de hoy, ya tenemos la guía. A esto le vamos a agregar un centímetro para la costura. La parte trasera queda igual, 2 centímetros de ancho. Acá tenemos ya, fíjate, esta es la modificación y con este vamos a trabajar. Toma nota si lo prefieres de esta manera, acá están los puntos también. Para este vestido, para la falda, para el complemento de este vestido, acá tiene para la falda 50 por 28 de largo, la parte delantera y la parte trasera. Para los tirantes, aquí tienes 12 por 4 centímetros. ¿Cómo realizamos estos tiros? Bueno, lo vamos a hacer así. Del mismo patrón vamos a bajar 2 centímetros. Fíjate. Doblamos. Aquí en el número 6. Vamos a doblar para que nos quede igual, la misma medida. Y este centímetro es el que vamos a agregar hacia abajo para colocarlo en la blusa. Para que nos quede así, el centímetro de costura. Nos queda de 12 centímetros, acá están las medidas exactas y de ancho 4 centímetros. Ok, amiga, ya tenemos la tela previamente cortada por el patrón. También recortamos la tela del forro. Lo cortamos igual, las dos partes del forro y la parte principal igual, por el doblez. Y esta es la parte trasera. Ahora sí vamos a pasar costura, vamos a buscar las partes principales, pero antes de hacer esta costura, vamos a unir esta parte, si sí, vamos a unir esta parte vamos a pasar costura por acá, por la sisa, también por el escote, aquí en esta parte no vamos a pasar costura porque por allí vamos a meter los tirantes. También vamos a colocar la costura en la parte trasera, así. Vamos a colocar las partes principales de cara hacia adentro. También vamos a pasar costura por acá, por el escote y por la sisa. Luego vamos a pasar costura, acá está la tela para los tirantes está la franja ya cortada fíjate 12 por 4 centímetros acá están los 4 centímetros y acá tenemos ambas tenemos 24 el cual vamos a cortar pero primero vamos a pasar costura así la doblamos y vamos a pasar costura de un centímetro en ambos tirantes Ok, amigas, ya coloqué la costura en la sisa, escote, escote delantero y sisa. También realicé unos pequeños cortes para que al doblar se da mejor la tela. Y nos queda así. Así mismo como está del lado revés, vamos a colocar los tiros. Acá están los tiros, ya los corté, aquí tenemos el otro, nos falta este. Estos tiros, como puedes observar, tienen 14 centímetros uno de costura de lado y lado, nos queda de 12 nos quedan así, lo puedes ir planchando lo vamos a colocar así, vamos a colocar primeramente en la parte delantera estas costuras las dejamos de lado así y la colocamos adentro del tirante la colocamos así derechita colocamos otro Ya tenemos los dos nos Lo podemos ayudar con un alfiler así y pasamos costura vamos a sujetarlos con el alfiler pasamos costura por acá y de este otro lado colocamos los otros unas costuritas de lado el otro emparejamos vamos a colocar esta costurita de lado eso es un centímetro para la costura y pasamos costura también luego lo vamos a hacer de este otro lado la parte trasera así de este lado y eso es ya lo tenemos colocamos un alfiler para sostenerlos eso es, pasamos costura por acá también y ahora ok amigas, ya colocamos los tirantes, fíjate, lo colocamos así, vamos a retirar los alfileres para que se observe mejor al momento de voltear vamos a retirar estos alfileres para no pincharme. fíjate amiga estos tirantes los coloqué primero uno lo fijé acá con la costurita por los lados. Luego introduje el otro. Los dos. También lo hice de este lado. Cuando están al revés las dos. Ahora coloqué de esta manera la parte trasera. Así, fíjate. La misma dirección. Y pasé una costura en ambos lados, nos queda así al voltearlo así los lados encontrados nos ayudamos con un alfiler para nos ayudamos con el alfiler para voltear las puntas nos queda así de esta manera esta parte la vamos a colocar así, para colocar los ojales en la parte posterior la izquierda y la derecha para los botones, así. Ahora vamos a colocar la falda. Para la falda acá tenemos los dos rectángulos de tela y aquí, hay, aquí están las medidas, fíjate, 50 por 28, serán 28 de largo y 50 cada rectángulo de ancho y esto lo vamos a colocar así, vamos a colocarlo así buscamos la mitad de este rectángulo la identificamos y la colocamos acá en el centro de la pechera ahora sí vamos a colocar las puntas y vamos a hacer unos pequeños ruches hasta llegar a la otra esquina y pasamos costura de igual manera del otro lado. Amigas, ya coloqué la falda en la parte delantera. También realicé un zigzag y retiré el hilo con el cual hice los ruches. La puntada alta nos queda así de esta manera. Nos queda muy bonito la parte delantera. Para la parte trasera, acá tenemos la franja de tela, el rectángulo de tela. Y lo vamos a colocar así, en la parte de la mitad, fíjate, está doblada. Vamos a recortar un, una abertura acá de 8 centímetros o 6 centímetros, un poquito, así. A esta abertura le vamos a realizar un zigzag o un overlock. Realizamos un zigzag, luego la colocamos así, buscamos la parte principal, acá la tenemos, y la colocamos así. También podemos realizar la costura, la costura alta de la máquina, alamos el hilo, después de obtener los ruches lo colocamos así. Acá doblamos un poquito, un poquito nada más, después de tener el zigzag alrededor lo colocamos así. Esta para la parte posterior derecha y esta para la parte posterior izquierda. Lo colocamos así, con su ruche. Y dejamos 2 centímetros para doblarla hacia adentro, para doblar esta parte, abrazarla, así. Y pasamos costura en ambos lados. La costura en los laterales, nos queda así, también realizamos un zigzag. Acá en la parte baja de la sisa, coloqué un remate o un pespunte para Doblar esta parte y que se vea muy bonito así. También realicé un ruedo, doble un centímetro, luego otro hacia adentro y pasé costura por todo el contorno del ruedo. Fíjate, queda muy bonito. Ahora, también realicé los ojales de manera horizontal. De esta manera se ve mejor al colocarle el vestido a la niña. Acá están los botones, también los coloqué, se ve muy bonito, fíjate amiga, tú también lo puedes realizar este hermoso vestido en cualquier tipo de tela y estampado. Este es un perforado muy bonito y muy sutil para la bebé, fíjate, doble tirante, es muy bello, para una ocas ocasión especial, queda muy bonito. Acá le vamos a colocar un detalle para resaltar mejor el vestido, de la misma color de los tirantes del forro, le realicé un bello lazo, el cual es el toque del vestido. Espero, amiga, que tú también puedas realizar este hermoso vestido con tan pocos pasos y con la medida de hombro, altura de pinza y contorno de pecho. Esta modificación bella tú también la puedes realizar siguiendo el paso a paso de nuestro canal. No te olvides suscribirte al canal para ver más videos y hasta el próximo proyecto.